La ventaja para los Tigres con una línea sobre la cabeza, el primer base de Gita ya va cortando el rey Fielder. Viene el disparo al cuadro, está anotando, va para segunda y llegó. Se van arriba los Tigres. pero ahora bueno, bueno, tu 2020 por internet, fácil, cómodo y seguro. Visitando